Este bloque listos para recibir a nuestros próximos invitados con un fuerte aplauso. Claro vamos sí. a saludar a Maximiliano Garrido, coordinador de Juventudes. De la ciudad de Mendoza y además nos acompaña Rodrigo Olmedo, el secretario de Gobierno, para comentarnos cómo se viene la agenda de juventudes para este mes tan lindo como es septiembre. Bienvenidos chicos, gracias ¿cómo están? Gracias por venir. Muchas Bienvenido gracias, a igualmente, gracias a ustedes por la invitación. Ahora a partir de, de este mes sí que se pone lindo, sí que se activa, ¿no? Por ahí el invierno es un es poquito, bueno. cuesta pasarlo, eh, los días no ameritan frío. como para hacer tantas actividades, pero ahora en septiembre... Se activa con una época todo. Hermoso. Totalmente. Bueno, en septiembre venimos con una agenda bastante cargada desde toda la Secretaría. Eh, venimos con el 21 de septiembre, venimos con, si yo fuera concejal, con varios programas de formación para los chicos y las chicas de toda la provincia y en particular para nuestra población, que son los jóvenes de la ciudad. Excelente. Si yo fuera concejal, me llamó la atención. ¿Cómo sí. es eso? Está el si yo fuera concejal, que es del Consejo Deliberante de la ciudad Ajá. de Mendoza y está el programa Concejal por un día, que es lo que nosotros estamos trabajando para eh, invitarlos a los jóvenes a que aprendan las diferentes actividades que desempeña un concejal ¿Claro? un legislador, uh -huh. digamos municipal, de cierta uh -huh. manera las diferentes tareas, las comisiones, cómo se redactan los proyectos de ley, de ordenanza y demás. Está buenísimo. Así que bueno, es un poco incentivar la cultura cívica ahí para que los chicos claro, puedan que se participar, totalmente, con la conozcan un poco más cómo funciona Porque, sí, adentro. Tal cual, es está idea. buenísimo. Bueno, entonces a partir de hoy en adelante cargadísimos de actividades, invitaciones para hacer con todos los mendocinos, así que queremos que nos cuenten un poquito qué se viene ahora, a corto plazo. Y claro. sí, porque, bueno, bien decías, tenemos una agenda muy cargada, ahora seguro Maxi les va a comentar que continúa en realidad de lo que hemos venido desarrollando en todo el año, ¿no? porque hemos tenido uh -huh. como muchas actividades, en muchos espacios además. Hemos estado con actividades vinculadas al deporte, a la cultura, a la okay. educación. Bueno, la verdad que en eso el Intendente nos ha, nos ha liberado muchísimo y nos ha puesto el foco en las áreas de juventud, pero en general en, todo el, en toda la gestión para que estemos desarrollando mucha agenda mucha agenda y bueno, hoy creo que podemos poner a consideración todo eso, está buenísimo ¿no? es que para está, el está buenísimo que los jóvenes se sientan parte ¿no? Por se ahí involucren, piensan que, que las políticas públicas son para los más grandes uh -huh. que no están pensadas para ellos claro. y, y está buenísimo que, que un, su municipio los, los contemple, los incluya, Obvio, los invite a, a participar tal sí, cual. además que eh, está bueno esto que estamos de alguna manera trabajando que es con los jóvenes pero trabajando en todas las poblaciones, ¿no? uh -huh. hay un, un involucramiento muy fuerte de los equipos de juventud para con otras áreas, ¿no? con, con personas sí. mayores también se ha trabajado mucho eh, con eh, familia Bárbaro. bueno hay un trabajo articulado que, que está funcionando y que la verdad como les decía, poniéndole el día a día con, con muchas ganas para que funcione a nivel del municipio y bueno, en eso Maxi y todo el equipo de juventudes Atento, ¿no? Para, para generar una agenda completita. Tenemos un mes cargado, sí, claro. pero hemos tenido un año cargado. ¿no? Me encantado. O sea, y bueno. además, reentendencia a todo lo que proponen. Ahí estábamos viendo algunas imágenes de, de algunas propuestas que tienen. Hay una que, que tiene que ver con las figuritas del Mundial, que claro, ahora está, todo el mira, mundo está buscando la bueno, figurita ¿no? que me falta esta, que quiero aquella. Me sirve es esta ¿Sí, propuesta sí, para juntarse e sí, intercambiar figuras sí. Y eso va a mover. Además de los jóvenes, vamos no, a ir algunos que no somos no, tan no, jóvenes. No, vamos a con los Lo siento, los más grandes también pueden participar. Vamos a a todas las poblaciones de cierta manera, vamos a estar con canchas de fútbol tenis, vamos a estar también con música y con muchísimas sorpresas más, que la idea es que vayan, que nos sigan a través de las redes, porque ahí vamos a estar tirando siempre información y contarles un poco más de todo lo que es esta agenda. Nosotros desde el año pasado que venimos laburando como... El, el mes de la juventud con Ser Jóvenes, pero este año vinimos con la agenda Vibra Joven Ajá. que abarca todo lo que es el mes de agosto, septiembre y octubre Perfecto. finalizando con el Juventudes Awards que es una premiación que se les da a jóvenes de toda la provincia. Con, exactamente, ¿no? jóvenes destacados en diferentes categorías. Nosotros tratamos de romper un poco el molde, la estructura tradicional Ajá. de una premiación y a partir de ahora premiar a jóvenes que tal vez no han tenido ese reconocimiento okay. eh, por las mismas partes. Entonces claro. vamos a premiar a influencer, ah, a... Eh, bueno, diferentes creadores de contenido, periodismo, o sea, vamos a hacer como una ¿no? serie de categorías que va a estar bastante interesante y que vamos a estar subiendo allá a las redes sociales para que se empiecen a involucrar y bueno, para que también eh, sientan a la ciudad que es una parte más en donde pueden ir, vincularse, en donde pueden traernos iniciativas, en donde uh -huh. podemos generar una, un trabajo en conjunto Ese sentido de pertenencia que por ahí es tan necesario, por ahí a través de esos reconocimientos, sintiéndose parte, más allá de, de un premio con actividades, donde se puedan involucrar, que creo que también generan ese sentido de pertenencia... ...que suma sin duda a la ciudad y trabajo que es de toda la comunidad... ...que involucra a todas vale, vale. las ciudades, como bien decías. Tal cual, está bueno porque además, eh, creo que recién lo decía Maxi... ...nosotros somos como el espacio del epicentro, ¿no? Claro. Uh -huh. Y viene gente de distintos lugares de la ciudad, entonces... Sí. ...estamos enfocados también en eso, ¿no? ...en trabajar no solo para nuestras poblaciones sino para un montón de chicos, chicas y personas que vienen a la ciudad en forma permanente. Entonces, bueno, la agenda de este mes va a estar cargada y orientada a trabajar con ellos, a ofrecer una oferta... Les decíamos de juventudes, pero también hay mucho deporte en la ciudad, también uh -huh. hay mucha cultura. Sí. Eh, y esto está bueno destacarlo, ¿no? Porque sirve para todos y todas en, en este mes y en todos los meses del año, igual, en todo lo que se está trabajando. ¿Y hay ¿no? alguna movida este mes pensada para los chicos que estén cursando el, el último año del secundario? Porque estamos acostumbrados a ver la estudiantina, la caravana y demás, qué bueno y donde eso. los chicos, <risa> qué, qué, qué buena, linda qué época. época. Sí, qué ¿Cuánto época? daríamos por volver a vivir eso? ¿Y desde la ciudad tienen algo preparado para los chicos? ¿Algún sí. festejo así en particular dedicado para ellos? Tenemos Alta Primavera, que ah. es eh, también una marca que venimos trayendo desde la ciudad eh, el 21 de septiembre. Y lo vamos a hacer ahí en el parque urbano. Ajá. Vamos a contar con un montón de artistas, bueno, intervenciones. Va a estar bastante lindo, va a haber eh, cierta capacidad, va a estar limitado. Van a sacarse entradas de forma totalmente gratuita a través de la página Perfecto. de la ciudad. Y bueno, ahí vamos a poder compartir y vamos a tener food trucks, y bueno, muchas cosas para sumar, muchos premios, muchos sorteos, mucho, muchas organizaciones que nos van a estar acompañando. La idea es todavía no dar información hasta que esto claro. salga. Claro, no, no vamos a spoilear nada, chicos. No vamos a, pero nada. a preparándose. Es como todavía tienen tiempo, por el momento les podemos contar eh, los diferentes programas. Okay. La idea de esta agenda, Vibra Joven, eh, la ciudad del movimiento es poder abordar todas las poblaciones uh -huh. desde lo educativo, lo cultural ¿Más o menos desde qué edades empiezan a, a trabajar ustedes? Mira, nosotros arrancamos desde los que son 14 años aproximadamente uh -huh. hasta los 31 Excelente. y esta agenda trae propuestas para todas esas poblaciones, Fabuloso. pero desde el municipio desde la secretaría tenemos propuestas para toda aquella persona que tenga ganas de hacer algo y de involucrarse y de poder eh, disfrutar también Y aparte la mayoría de estas actividades lo lindo es que son gratuitas o sea, hoy por hoy, por ahí, es un gasto, ¿no? Salir al cine con tus amigos, tener que abonar una entrada a un festival como el que proponen para la primavera. En cambio, de esta manera, tenés varios espacios donde puedes ir a disfrutar sin y tener que... Y de calidad, que... sin duda. Y de calidad, tal cual, porque las propuestas son muy bonitas y, y de mucho nivel. Total. Y chicos, ¿y dónde pueden acceder las personas, los jóvenes que nos están viendo en las redes? ¿Dónde los pueden buscar? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo es la dinámica? Buenísimo. Nos pueden buscar a través de Juventudes Mendoza Ciudad en nuestra página en Instagram. Ahí nosotros estamos todo el tiempo subiendo historias, contenido. si no que se tenemos, pierdan nada. Sí, tenemos ahí como un equipo de comunicación como muy prendido que está todo el tiempo generando. Entonces ahí vamos informando las diferentes actividades tanto sí. de, de Juventudes como de toda, la, de toda la Muni, de toda la ciudad y bueno, ahí pueden encontrar todo lo que, todo lo que nosotros tenemos para ofrecer el Excelente. Juventudes Programas, sorteamos becas, uh -huh. eh, informamos sobre distintos puntos también donde pueden ir a realizar la SUBE, hace muy poco también vivimos lo que fue el Moviendo Arte fue un festival cultural que estuvieron más de 100 artistas en vivo hubieron más de 20 emprendedores nos acompañaron Food Track, nos acompañaron eh, muchos chicos y chicas, más de 1500 jóvenes se sumaron, se pasaron por la nave cultural a disfrutar y también fue un espacio que nosotros abrimos para que ellos puedan expresar su arte y para que podamos ver el talento que tienen los pibes y las pibas claro, de, de la ciudad y de toda es la estamos en revisando un poquito la página de Instagram para que vayan a seguirlos porque esa es la manera de enterarte por ahí claro. decís pero cómo conozco estas actividades nunca me llega la información no me enteré que había cierto festival, cierta actividad, bueno, esta sí. es la forma, Juventudes Mendoza Ciudad, así los encontrás en las páginas, en las redes, para ir a seguirlos y, y no perderte ninguna de estas propuestas No podemos perder nada, propuesta todas tan las Me y encantó. En la, y en la página de la ciudad también, www.ciudademendoza.gov.ar ¿Ah? también está encargada el resto de las actividades de Juventudes, de Cultura, de Deportes, ahí como les decíamos, una agenda completísima, esto el compromiso de la gestión de de la ciudad a la gestión de un piano para, para ponerle mucho, mucho empeño, mucho cariño a, a, a estas actividades. ¿no? Bueno, Sin Maxi, duda. Rodrigo, ha sido un placer enorme poder charlar con ustedes. Claro sí. La invitación es para todos ustedes, a que se puedan sumar de esta agenda tan bonita que propone la ciudad de Mendoza desde el área de juventudes, porque a partir de ahora, que se pone más bonita la temperatura, el tiempo, podemos salir a disfrutar el aire libre, va a haber muchísimo para hacer, para ir en familia, para ir con tus amigos, los chicos del curso a disfrutar, claro. así que por allí la invitación a, a sumarse a todo lo que pueda. A no. todo, ahora ya no tenés pretexto, pero fíjate, ¿qué hacemos? No tengo nada Hay mucho que mucho para hacer, ¿no? Parques la ciudad, obvio. Parques para salir, parques de todo. Olvídate. <risas> hermoso, hermoso cómo se viene esta última parte, este último tramo del año. Un placer charlar con ustedes. Gracias chicos. por venir. Todos todos Gracias, Gracias por, por invitarnos. Un gusto. Un